La vida de Guy Williams Guy Williams fue el hombre que inmortalizó al mítico personaje del zorro para toda la eternidad fue la persona detrás del antifaz y detrás de la Z. un hombre capaz de hacer que los chicos quieran ser como él En su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro ¡Ah, no! El hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Una persona excéntrica y amante del esgrima por sobre todas las cosas, un hombre que además de todo adoraba nuestro país. Es un placer dar la bienvenida al señor Guy Williams, el zorro. Porque tú aquí en Argentina now, ¿no? Sí. Mucha, en Argentina ahora. Sí, ir y vuelta New Nueva York, Argentina, uh, California, Argentina. Sí, nos pues encontramos con Guy Williams. ¿Qué tal qué anda haciendo por Florida? Oh, porque yo siento que aquí están uh, los negocios más interesantes mm -hmm. con uh, el cuero. Eh, eh, y yo eh, estoy aquí ahora hoy. Per... ¿Mirando, mirando? Mirando, mirando. ¿Y qué cosas, chicas? Eh. Dejé a mi marido y él dejó a. ¿Lo dejaste a su... por él? Sí, claro. ¡Wow! Ah, el o el sea, amor era... el amor era fuerte ah, entre ustedes. Ah, mira. El amor era muy fuerte y fue un accidente. Yo quería tener hijos. Claro, por y, eso no. lo ¿Y él no dejé. quería? No, por eso lo dejé. Yo quisiera que vos me, me expliques un poquito mejor cómo se hace esto. Bueno. Pero lo vas con él porque eso me parece que se ha quedado. Cualquier... Ok. Bueno. Ok, un chico. Un chica. La cabeza. Ok, tres puntos. ¿Pero qué, qué conociste acá que te, que te deja así tan... Eh, no sé, que te ata tanto a nuestro país? Porque todo el mundo siempre te asocia mucho con la Argentina. Bien, empezó con asados. Empezó con los asados, claro. Bien, empezó con esto. Yo estuve seis años con él. Hacía once años que estábamos de amigos, porque él tuvo otras novias en el medio. Fui primero pareja, después fui amiga mientras él... Yo me casé con otro señor y, claro. y, y ah, no, le no presenté puede... una chica a él claro. para que no se quedara solo. En guardia. Señor Zorro, este no es mono de pelear. Pues todo es válido en el amor y en la guerra, sargento. Nosotros estuvimos presentes en el velatorio de El zorro. Una figura... Muy popular y muy querido porque además es un excelente ser humano. Realmente Guy Williams, un verdadero caballero, siento muchísimo. Guy Williams, o mejor dicho, para todos nosotros, el zorro murió aquí, en Buenos Aires, a los 65 años de edad. Adorable, con un gran sentido del humor. nos hizo felices a todos. ¿Tenés contacto con los hijos? Con la hija, aunque ahora me niega. Hay toda una cosa que no sé si tendrá que ver con la herencia, que yo nunca recibí nada. nada. El zorro nunca me mantuvo. ¿Quién cobra los derechos? No, esa es la información principal que tenemos exclusiva. Hace un ratito nomás pudimos descubrir quién cobra los derechos de televisación que desde hace 34 años, es eh, decir, desde la fecha que dio Luis, el año 89... ...hasta hoy siguió facturando, ¿a razón de qué? De aproximadamente mil dólares por mes. Si haces la cuenta rápida, te da casi 4 millones de dólares el acumulado. Lógicamente ese dinero se pudo haber reinvertido en todo ese, ese tiempo y pudo haber dado mucho más. Sí, eh, a ver, es muy interesante el arreglo comercial que hizo Guy Williams en su momento... Recordemos que eh, la serie del zorro fue una producción de Walt Disney. Este hombre había arreglado que por semana iba a cobrar 2.500 dólares, ¿Mm? pero además también el 2.5% de todos los productos que se vendan, ah, que tengan absurdo. que ver con el zorro. A partir de ese dato es que este hombre se hizo mega multimillonario. Sí, Exacto. Eh, bueno, ¿de quién es esa fortuna? Esa es la pregunta que nos hicimos. La realidad es que él tuvo dos hijos. Eh, ...con modelo una. ella... Janice Cooper... Janice Cooper, exactamente, tuvo dos hijos... ...Steven, por un lado el hombre... ...y una mujer llamada Antonia... ...llamada Tony. ...de hecho se la puede encontrar en sus redes sociales... Muy ...esa bien. es Tony, Tony Catalano, en realidad sí. es Toni Williams, Tony eh, Williams... ...usa el apellido artístico porque se dedica a esa actriz... ...se dedica a eso, bueno, sin toda la trascendencia de su padre... ...pero bueno, lo cierto es que hay una interna familiar... ...esa es la información... ¿Por sí. qué? Porque el hijo, Steven, el de la, el de mi derecha, se quedó con los derechos del zorro en perjuicio sí. de su hermana, Fero. de Tony, y también de su madre, porque no estaban divorciados. ¿Cómo? Janice Cooper tenía derechos a percibir lo que eran los derechos de imagen del zorro. Nada recibieron, hizo una maniobra, Steven para quedarse con esos derechos y hoy cobra ah, siete ah, mil no, no, no, no, dólares por mes esto no, primerísima fuente siete mil dólares por mes cobra si espera espera pero este hombre debe ser el administrador de esos bienes y debe tener muy bien mantenida a su madre y a su hermana porque si no esas dos mujeres le saltan a la yugular está instante. todo roto no Diego no, no. y lo decimos de pero, primerísima no. Fuente, no hay vínculo hoy entre no, no. Eh, este hombre, Steven, el hijo, Tony. el hijo varón, el zorro, con su hermana y Perdón, su esposa. te pregunto algo. Cero relación y él se quedó con los derechos Para... y quizá con propiedades en la Argentina porque... Este hombre, era hombre enamorado del país. ...invirtió todo sí. en la Argentina.